Bueno, yo soy Bada y trabajo aquí en el barrio de San Francisco y tengo una, una pequeña empresa dedicada, digamos, al paisaje urbano, al muralismo, ese tipo de, de ámbito. Eh, que proteger, creo que hay que, sobre todo, los valores y el potencial que puede aportar la gente que trabaja dentro de ella, ¿no? Y, Ahí sí que me da cierta pena el ver cómo se desperdician oportunidades, eh, se gasta el dinero pues, no sé, importando historias que podrían realizarse desde aquí. Eh, creo que hay que proteger muchas cosas. También, por ejemplo, en mi ámbito, el tema del paisaje urbano me parece que necesita protección porque se, se trabaja de mala manera, ¿no? se trabaja sin... Eh, sin rigor, sin realmente interseccionar hay conocimientos profesionales, buscar eh, lo que es una integral, o sea, una visión más integral, ¿no? Porque digamos que es un espacio que nos pertenece. No digo porque, bueno, pues ese es, el, es una, por ejemplo, de mis preocupaciones es eso, cuestiones como el color, o cómo se pintan las casas o cómo se trabaja todo esto, pues me parece que adolece ahora mismo de eso, de un, un compromiso, ¿no? Una visión más comprometida, porque realmente pues, sufrimos ...entornos que son eh, sórdidos, ¿no?... Eh, ...sobre todo, en, no ya hablando de los sitios... ...realmente protegidos que son de centro... ...sino los desprotegidos, ¿no? ...los que están en la periferia, los barrios, etcétera... Eh, ...o sea, a nivel ambiental, el nivel ambiental es muy pobre... ...eso me preocupa. De hecho, introducir la ciudad... ...bueno, sobre todo, creo que lo que hay que introducir... ...son nuevas fórmulas de, de participación también... ¿no? ...o sea, porque... Eh, por ejemplo, en este barrio será el caso de que es un entorno realmente rico y con un potencial de la hostia, ¿no? a muchos niveles. Eh, se, se pone también encima de la mesa un, un voluntariado ¿no? para, para dinamizar eh, eh, pues lo que es la, la vida ¿no? del barrio socioculturalmente, pero, pues yo creo que las instituciones no son capaces de ver esto y darle un formato, nuevos, nuevos formatos también de relación, ¿no? A nivel de cómo hacer las cosas, cómo decidir, cómo pensarlas. Pues el problema es que quizá a la hora de pensarlas se piensan parcialmente, no se convoca eh, el pensamiento, ¿sabes? No sé. Es un... eh, la ciudad, bueno, para empezar yo sufro como un entorno feísta, ¿sabes? De, de imagen de imagen que se te echa encima muchas veces. Y entonces creo que ese, ese feísmo pues no. no lo deberíamos de. o sea, eh, podemos, podemos hasta degustarlo, ¿no? Un dormir sodio abandonado y eh, algo. Pero en realidad no, tampoco nos ayuda cuando estamos hablando ya del comunitario de los espacio militares donde vivimos, ¿no? No, ¿no? Nos ayuda nada. Esa es una de las cuestiones. Pero otras eh, cuestiones como. Bueno, cada vez son espacios más eh, cerrados, la ciudad es un entorno cada vez más. O sea, cuesta salirse, ¿no? Eh, antes dabas dos pasos y estabas en un entorno silvestre, tenías otro tipo de relaciones. Quizá habría que introducir eso, a silvestrar más determinadas partes de la ciudad, ¿sabes? O algo así.